Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué hora le están dando play al video? <ríe> Eso depende de la hora que le den play. O Esa es la ventaja de YouTube, ¿no? Que queda ahí grabado para la posteridad. El título yo sé que está un poquito dramático. Pero es para hacer referencia a algo. Y es eh, para los que son mis amigos y me conocen. Y bueno... Todos saben que yo hace mucho prefiero y me cambié a usar eh, Telegram en vez de usar Whatsapp. Entonces, eh, no sé si vieron que esta semana eh, Telegram sacó una noticia nueva eh, diciendo que iban a empezar a cobrar. Pero tranquilos, no van a cobrar <coughs> al usuario. Nosotros los usuarios normales, regulares, no nos van a cobrar nada. ¿Qué es lo que pasó? Porque, uf, ¿Cuál fue una de las razones de la, por las cuales yo preferí... Cambiarme a, a Telegram así de plano, aparte de las técnicas, por ahí tengo un vídeo en Instagram Donde ustedes pueden ver que yo expliqué detallado técnicamente porque a mí me gustaba más Telegram que Whatsapp Pero bueno, acá se los voy a resumir, es muy sencillo Por mi trabajo pues yo me tengo que desplazar mucho y viajo a otros países Cuando yo abro Telegram en mi, en mi computadora yo ni siquiera tengo que tener prendido el celular O sea, ni siquiera necesito servicio de roaming o en, en mi tablet o en mi computador, yo abro Telegram y puedo chatear sin necesidad de tener el celular encendido. Entonces, ventaja grande, número uno. es la que más me mueve. Otra que me mueve muchísimo es eh, la calidad de las fotos. Cada vez que ustedes pasan un video o una foto por WhatsApp, la calidad se daña toda. O sea lo comprime y lo pasa y cuando ustedes ven un video por ejemplo ahorita si han tomado videos de la navidad y algo y se lo pasan a un contacto van a ver que el video al otro lado se ve horrible entonces en Telegram usted les permite, les, permite, les permite pasar hasta 2 gigas, un archivo de 2 gigas. Entonces, básicamente una foto usted la pueden pasar sin comprimirla. Cuando yo estoy pasando fotos en mi aplicación de escritorio por Telegram, el mismo programa me pregunta, ¿desea pasarlo como, como archivo o como foto? Y él le dice, ¿quiere que lo comprima? No, páselo completo. Entonces, cuando yo estoy pasando fotos desde mi computadora, entonces, si ustedes trabajan con fotografía, con video... Bueno, por ejemplo... Necesitan mandar un archivo muy grande. Por ejemplo, nosotros a veces necesitamos mandar archivos grandes de trabajo. Entonces, pues pasamos por Telegram y sale. Pasa 2 gigas. 2 gigas para un archivo es mucho. Si sí, una, foto, una foto muy pesada es 90 megas. Obviamente, ustedes saben que WhatsApp no pasa 90 megas ni a bala. Entonces, por Telegram lo van a poder hacer facilito. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dicen, oh, es que supuestamente WhatsApp es gratis. Amigos, nada es gratis. Cuando algo es gratis, el producto no es gratis. Tú eres el producto. Entonces, ¿qué pasa? No sé si les pasa y hagan la prueba. Ustedes escriben bicicleta en WhatsApp. Y van a ver que su Instagram y su Facebook se les va a llenar de publicidades de bicicletas durante dos días. ¿Por qué? Porque lo que hace, y este señor Zuckerberg verá pagado millonadas de plata en multas por esto, ¿cierto? Eh, cada rato lo multan que 480 millones de dólares por volar las, violar las, las políticas de privacidad de la información de la gente. Los paga y lo va a seguir haciendo porque el negocio es muy rentable. O sea, ¿ustedes de dónde creen que el señor gana miles y miles de millones de pesos? Pues de ahí. Entonces, bueno, pues para uno les puede parecer cool, les puede ayudar. A mí no me parece cool. No me gustaba por la siguiente razón. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Instagram, ¿cierto? Entonces, si yo utilizo Instagram, eh, bueno, ahora ya lo están poniendo gratis, pero antes consumía los datos de su plan. Entonces, si yo salía de viaje y estaba en el roaming, y de casualidad, por cosas de que se me olvidaba, error mío, y sí si lo no tengo que reconocer, error mío, y miraba el Instagram, no cuando estaba en un wifi, sino que estaba consumiendo el roaming, se consumía todos los datos del roaming en 10 minutos. Entonces, a mí no me sirve, a mí, bueno, a mí no me gusta eso, porque pues me están invadiendo y bombardeando con publicidad, pues que yo no necesito, a mí no me gusta la que me manden publicidad de cosas que no me gustan, o sea, a mí que me manden publicidad, sencillamente no me gusta. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que detesto de los señores de Claro. Que me llaman y me llaman a ofrecerme y ya les he dicho de todas las maneras, de buena manera, echándole la madre de todas las maneras. Que no me llamen, que no me interesa el internet. Claro que me parece fatal. No sé si por ahí ya vieron el video que hice de, de la comparación de los servicios de internet. El servicio de claro es terrible, pero no. Y siguen con la llamada. Entonces a mí no me gusta, me, me, me saca de, mi, de mis... ¿Cómo se dice? Me, me, me, me saca, me... Me irrita, me, me, me rompe los huevos <ríe> en, en porteño. Entonces, eh, ¿en qué iba? Porque yo resulta hablando de Claro. Ah, por la publicidad. Entonces, el Instagram se le llena uno de publicidad, el Facebook se le llena de publicidad y comienza a consumir uno de los datos. Entonces, por eso no me gusta WhatsApp, porque comienzan a robarse, todo, lo, a despiar todo. Todo lo que hablemos, si yo con alguno de ustedes hablo algo, Ahí mismo WhatsApp va a escuchar que lo que... Este man está hablando de bicicletas. Mandémosle publicidad de eh, promociones de bicicletas todo el fin de semana. Entonces, eso, por, eh, comenzando por ahí. Y bueno, volviendo un poquito a las cosas técnicas de, de Telegram, ¿por qué me gusta tanto? Bueno, entonces ya les conté, pues, que la, la, la aplicación de escritorio, yo ni siquiera tengo que tener prendido el celular. Yo simplemente instalo la aplicación de escritorio y ya, y, y lo puedo tener, lo puedo correr hasta en varios... Eh, en, en varios equipos, o sea, yo puedo tener el Telegram en mi portátil, en mi equipo de escritorio y en mi tablet Y en mi celular, y en los cuatro, y los cuatro está sincronizado Entonces está buenísimo Otra cosa muy buena de Telegram es que no baja ningún archivo al celular Creo que ya WhatsApp lo, lo hizo eh, ¿Por qué? Porque antes, lo mismo, ¿no? Eh, yo me culpo porque era uno de esos, yo mandaba muchos memes y muchas huevonadas por, por, por, por el Telegram Y eso, adiós memoria del celular Telegram no, Telegram, si ustedes usted tienen que ir a decirle a Telegram Oiga, bájeme la foto, bájeme el archivo al celular Y ahí sí se los guarda en la memoria, de resto no baja nada Entonces está muy bacano porque no estamos llenando la memoria de nuestros celulares Entonces, buenísimo eh, algo banal, pero pues es chévere que son los stickers porque los stickers son nativos de Telegram. De hecho, y ahorita la, la razón por la que estoy haciendo este video, eh, bueno, las razones eh, mmm, más comerciales las pueden ver en el canal de Marciano Tech, Es un buen man de República Dominicana, me gusta, eh, el, tengo buen, me gusta lo que él hace, es, es chévere, es entretenido. Y pues eh, lo que él dice casi siempre estoy de acuerdo, también... Es cero iPhone, mucho Samsung Entonces es, es team, eh, team Samsung como yo Entonces me cae mejor todavía Bueno Entonces, él puede explicarles un poquito mejor Aquí yo lo, solamente lo voy a mencionar Y es que esta semana el dueño de Telegram Que es un señor por allá muy rico, con mucho dinero eh, Pues fue el que desarrolló la aplicación El señor se llama Pavel Durov, ¿cierto? Él fue el que desarrolló Telegram y pues eh, esta semana pues él puso una noticia que eh, telegram iba a cobrar pero no nos va a cobrar a nosotros los usuarios qué es lo que pasa ustedes en telegram pueden tener canales canales canales de noticias entonces por ejemplo eh, para mi trabajo yo tengo un canal de control de acceso nosotros tenemos un canal donde yo trato de semanalmente estar posteando noticias eh, Ahorita han llegado mucha gente, eh, gente dura, por ejemplo, TN Noticias, ya eh, TN Noticias de Argentina, ya hizo canal de Telegram y ahí están posteando todas sus noticias. RT, la cadena rusa en español, también tiene un canal ahí. Ina, no me acuerdo cómo se llama la, la rusa que habla muy bien español, que trabaja en ese canal, Ina Vaganovas, pero venga, la buscamos. Es... Eh, a ver... Los, como los como acá por el Twitter. Ella es Ina. Ina. Ina, Afi, Ina Afinogenova. Es, eh, les recomiendo mucho que la miren. Ella, de hecho, se hizo muy viral. Eh, esta semana porque se burló de Vicky Dávila Entonces les recomiendo que hayan ese video Y ese video ella ya hizo un canal de Telegram y lo posteó ahí Entonces es muy fácil, ya la puya del espectador ya lo hacía desde hace varios meses cierto Que ellos cada vez que suben un video a YouTube lo mandan por su canal de Telegram Y ahí nosotros sabemos que ah miércoles ya hay un video nuevo de YouTube Y, y uno ya sabe que pues ya en YouTube está el video nuevo y uno lo va a ver Porque está informando que ya subió algo nuevo entonces lo que este señor está diciendo es que yo me imagino, o por lo que le entendí a Marciano Tech, eh, lo pueden ir a ver porfa, es que si son marcas, ¿sí? por ejemplo si es Nike, si es Adidas, si es Puma, van a poder tener sus canales ahí, no sé si los canales de noticias les van a pasar lo mismo y les van a cobrar. Y hay una cosa muy buena, los stickers de Telegram son buenísimos, a mí me encantan. Y a partir de esta nueva medida a los desarrolladores, a los creadores de estos stickers a, en, en, para Telegram les van a pagar. Entonces por ahí amigos y si hay alguno que sea desarrollador de, de, de memes y de. y de stickers eh, y se los pueden. se los van a pagar. Los van a poder vender a Telegram. Eh, bueno, ya para cerrar, porque ya estoy aquí hablando mucho, es. Eh, bueno, otras ventajas es que. Eh, bueno, creo que ya les dije lo de los archivos grandes. Ya les, dije, ya les dije lo de ponerlo en varios dispositivos. Lo del celular apagado, pasar hasta 2 gigas. Eh, no sé si me, se me pasa alguna. Ah, bueno, los canales de noticias que se los acabo de mencionar. Ustedes pueden abrir un canal de noticias. Ah, mira, importante: cuando ustedes abren un canal de noticias, ¿cierto? Hay una cosa que a mí me molesta de WhatsApp: cuando yo necesito mandarle el mismo mensaje a varias, a varias personas. Eh, es una mamera, porque yo tengo que de 5 en 5, güey. O sea, es una mamera completa. Ustedes, cuando abren un canal de Telegram, yo puedo poner las personas que yo quiera y ellos no se enteran que es, es, hacen parte como Como en, en, en WhatsApp se llama un grupo, ¿no? Acá se llama un canal. Entonces, yo hago el canal y ninguno puede ver la información del otro. Entonces, está buenísimo porque, o sea, eh, si en el, en el canal, por ejemplo, yo tengo a Sandra P. Y no sé, a Jaime y a Mariano Y yo les mando la información a los cuatro sí Incluyéndome a mí En ese canal Pero ninguno puede ver la información del otro O sea, no pueden ver el número del teléfono, el estado Nada, entonces está buenísimo Porque ustedes saben que cuando abren un grupo de WhatsApp Ahí mismo están exponiendo la información del otro El número del teléfono y bla bla bla Aquí no y pues los únicos que podrían verlos serían los administradores Porque ustedes pueden tener varios administradores de ese canal Por ejemplo en el canal de Rosler Que es un canal del, del trabajo eh, Está administrador Mariano, está administrador Jaime, está administrador yo Está administradora la niña de Marcom en, en Israel Y ellos pueden agregar más gente, hacer modificaciones, publicar Entonces, eh, o sea Seré Team Telegram, si eres Team Telegram muy bien, y bueno, ya no les hablo más, ya no les hablo, ya sigo aquí, parezco vendedor de Telegram y no de Rosler bueno, entonces, eh, eh, bueno, este es el video que les quería hacer porque de la noticia que había visto esta semana de Telegram, que sigue dando de qué hablar, que chévere porque ya está llegando más gente, entonces está buenísimo, eh, porque sí, si, eh, yo trato de solo hablar por ahí, entonces ya están llegando muchos de mis contactos, eh, si eres, eh, si eres eh, amigo contacto mío de trabajo Por favor métete a Telegram y busca el canal de Rodler, Es que nací simplemente Rosler y ahí está el canal de noticias Nosotros estamos ahí posteando eh, noticias semanales Y ya, pues nada eh, Lo otro que voy a hacer, el otro video que voy a hacerles esta semana Es de eh, algo ah, que todavía no venden casi en ninguna tienda Que es... Eh, Aquí ya tengo la cajita, ya llegó, que es el, el mod, el mod para la GoPro. ¿Por qué lo compré? Bueno, pues por el, el micrófono de la GoPro 9 está bueno, pero de verdad la GoPro de noche, mm -mm. o sea, no ve bien, no, no, no graba bien, entonces le compré el cosito ese y vamos a montarle la luz. Entonces mañana espero subirles el video haciendo mi primer unboxing, <ríe> eh, voy a hacer el unboxing eh, y vamos a montárselo a la GoPro Y de pronto salimos de noche a dar una vuelta Y grabamos a ver si de verdad sirvió la, la compra del, del aparato este Y ya amigos Gracias por ver el video No olviden suscribirse eh, Darle like eh, Compartirlo dígale a los parceros que por favor se unan al canal Que la, meta es, la primera meta es llegar a mil suscriptores Y estamos lejos Así que échenme la manito No sean malos y no compartan fake news. Y hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Chao, brothers!